El curso de Iniciación a la Fotografía se trata de un curso creado por el reconocido Kike Arnaiz, un fotógrafo profesional que ha impartido conferencias y cursos por toda Latinoamérica y España, aportando conocimientos específicos sobre cómo cualquier persona puede convertirse en un fotógrafo profesional, incluso sin el equipo más moderno. En este curso, Kike Arnaiz te lleva desde el inicio del mundo de la fotografía hasta el mundo profesional de las personas que pueden tomar las mejores fotos y editarlas y transformar el mundo con belleza y audacia. En la web oficial, en la última parte, puedes ver todos los contenidos aprobados dentro del curso en todos los módulos, sumando 19 temas específicos, como, triángulo de exposición, temperatura de color, entre varios otros que puedes ver en la web en detalle. Y si te preguntas si el método realmente funciona o no, solo tienes que echar un vistazo a estos testimonios que te voy a mostrar ahora en la pantalla del ordenador, testimonios que puedes ver en la web oficial. Laura Soriano lo expresa así. Es el tercer curso que hago de Quique porque me encanta su manera de explicar, sencilla, directa y muy visual. Me sorprendió la cantidad de material audiovisual de este curso. Me he impreso las infografías para tenerlas a mano al lado de mi cámara y creo que me van a ser muy útiles. Adrián Alonso, alumno del curso de Iniciación a la Fotografía, dice, Un curso muy completo y 100% recomendable para todas aquellas personas que se quieren iniciar en la fotografía o que quieran reforzar los conceptos clave.